Hola amigos, bienvenidos de nuevo para nuestra primer broma tomamos un globo o bomba de caucho y lo llenamos de agua dentro de un recipiente como este de esta manera utilizando la llave del baño la llave del lavamanos una vez que esté lleno lo que vamos a hacer es cerrar el carro de esta manera el carro tiene que tener un cierre de este, de este tipo no de rosca sino de este tipo y se cierra a presión y ahora lo que vamos a hacer es a recortar el pedazo de caucho que queda saliendo del, del recipiente lo recortamos de tal manera que quede casi invisible y no sea fácil de detectar a simple vista ahora se lo vamos a entregar a alguien como mira un tengo un regalo para ti toma disfrútalo gracias qué puede ser se ve muy bonito bueno, la segunda broma también es bastante sencilla Lo único que necesitamos es un chinche Y lo que vamos a hacer es hacer un agujero a un costado de una botella de agua Que esté completamente llena y cerrada Y luego de hacer este agujero lo que vamos a hacer es hacer varios agujeros al menos unos cuatro. En varios costados. Pero en el mismo nivel. De esta manera. Y luego. Lo que vamos a hacer es dejar la botella por ahí. Y cuando alguien la tome. Y la aplique un poquito de presión. Ah. Se va a asustar mucho. De esta manera. Porque va a salir agua chorros. También si está con la botella el agua se va a empezar a regar por los agujeros y ellos se van a mojar y se van a sorprender mucho <risa> bueno para la siguiente broma vamos a necesitar una dona o un ro roscón o un mojicón algo de mayonesa y un cuchillo bueno ahora lo que vamos a hacer es abrirle un pequeño hueco ver, mojicón de tal manera que podamos entrar a, a donde, donde tiene el, el arequipe y ahora vamos a tomar nuestra mayonesa la vamos a abrir Espero bueno ahora lo que vamos a hacer es a utilizar nuestra, nuestra mayonesa y se la vamos a, a meter acá al mojicon de esta manera Que dijo, ¿sí? de esta manera, luego utilizando el cuchillo vamos a introducir la mayonesa que quedó por fuera de esta manera utilizando un cuchillo y nuestros dedos de tal manera que no se note casi nada de la mayonesa Y lo tapamos de manera que no se note tanto. Y ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es a colocarlo con los demás roscunes. De tal manera que nadie se dé cuenta de que es un roscón con mantequilla. Hola, ¿quieres una rosquilla Claro, por supuesto. Muchas gracias. ¿A qué sabe? No, pues, sabe como saladito, no sabe tan mal. ¡Qué es una vasca? La cuarta broma de este video es muy sincera. Consiste en simplemente agregar bicarbonato a una botella de salsa de tomate, de esta manera. Algunas cucharadas serán suficientes, unas 3 o 4 luego lo que vamos a hacer es taparla y batirla fuertemente de esta manera como pueden ver produce mucho gas y la botella se pone muy pero muy dura que quiero es que cuando alguien toma una salsa de tomate y se va a servir pues lo que hace es agitarla con favor ¡Wow! ¡Vamos a ver les... oh. <risa> <risa> y a a regar todo <risa> Parece vomito ¡Vamos <risa> <¡Grábalo! risa> bueno, Ahora toca limpiar. <risa> <¿Por qué? risa> huele horrible <risa> <risa> para la última pero no la peor de las bromas lo que vamos a hacer es a tomar un bisturillo un cuchillo y hacer un, una pequeña ranura cortar un poco al lado de la, la boca del pico de la botella de la salsa de tomate De esta manera Luego de esto lo que vamos a hacer es azafar la tapa Y en el agujero que utilizamos para sacar la salsa de tomate Vamos a colocar mucha silicona Mucho pegamento caliente De esta manera para que tape la salida de la salsa de tomate De esta manera queda hecho un tapón y luego lo que vamos a hacer es a volver a cerrar la tapa y volver a colocarla en nuestra botella de salsa de tomate, pero no sin antes tomar un poquito de salsa de tomate y colocarla en el hueco para que no se note la silicona, de esta manera. Luego tapamos la botella y entonces cuando la gente se vaya a servir de esta manera... Un poquito de deliciosa salsa. Toda la salsa se va a regar me, me llené todo de salsa <risa> Si te gustó el video Dale me gusta Si quieres ver más videos interesantes Visita mi canal Si quieres recibir nuevos y mejores videos Por favor suscríbete a mi canal Por favor deja un comentario debajo Del video, debajo de la descripción Y recuerda compartir este video con tus amigos En tus redes sociales o donde quieras yo soy Rafa aquí 2013 y espero que tú tengas un excelente día.